Escucho con mis oídos algo que suena como. Yo también lo escucho. Hace. ¡Uh, uh, uh! ¡Hay que cantar! La sirena del camión hace. ¡Uh, uh, uh! ¡Uh, uh, uh! ¡Uh, uh, la sirena del camión hace. ¡Uh, uh, uh! Por toda la ciudad. Escucho, escucho con mis oídos.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 las ruedas del camión giran